Dale, vas a estar grabando el Zoom, ¿sí? Correcto, sí. Listo, nosotros también vamos a estar grabándolo. Perfecto. Eh, vamos a tener la presencia del vicepresidente de la compañía. Esto con el fin pues, de tener la información más de primera mano, ¿ok? Ok, ok. Eso es algo que me dices hasta este momento, ¿verdad? Porque yo pensé que era un tú a tú, no que habían otras personas. No, pero, pero es que es, es mucho mejor que la información sea de primera mano y adicional a eso, pues mejor que el corporativo de la compañía esté presente? ¿Tienes sí. algún problema con eso? Eh, la verdad, sí, tengo un problema con eso porque tú te estás preparando con gente que no, tiene no, no, información no. de manos. De ser así, yo hubiera traído Pero... al asesor financiero. No, está bien, si quieres también podemos organizar algún otro debate con el asesor financiero, okay, esto entonces, se hace con tener más transparencia. Ok, entonces o sea, terminemos no esta llamada tiempo. y la coordinamos para otro día con el asesor financiero, que me parece justo, porque esto no me pero, lo dijiste. No, no. mm. Yo pensé ver, que pero... era un tú a tú. ¿Pero por qué tienes miedo de conectarte con el vicepresidente de la compañía? Si es transparencia absoluta. No tengo... Igual ustedes lo, ustedes lo, mencionaron a él en, lo mencionaron a él en el video y todo el tema. Sí, Sería no, chévere no. que hiciéramos, hiciéramos un, un, el debate en este momento y en mm -hmm. otro momento lo hagamos con el asesor financiero. Sería eh, perfecto. Me estás agarrando en desventaja, mi amigo. Porque si no, tú estás no, preparado no, con la persona que es no el presidente... Bien, pues, yo debería estar preparado también, ¿no? O sea, ¿me estás agarrando no tenemos fuera de base? No, no, no, no. No, No, pero no te, no, es... no te preocupes, Emanuel, si solamente esto quiero aclararte unos conceptos para que la próxima vez hables con información. No hay ningún ataque ni nada, yo estoy muy tranquilo. Ni ninguna preparación ni ningún tipo de desventaja. Esto no es como una pelea callejera donde un dos para okay, uno, ¿no? Vamos a hablando de información. Vamos a ver, en, en un debate, en un debate real, te voy a explicar cómo funciona. Hay dos personas o tres personas. Si hay dos personas, uno contra uno son dos personas con diferentes ideas. De esas dos diferentes de, de, de, ideas se saca un contexto, cuál va a ser el, el, lo real. Pero si hay dos personas con los mismos ideales atacando o hablando en un debate contra una sola persona, estamos en desventaja. Te somos, no te preocupes, somos tú y yo solos, no te preocupes por eso. Ajá. Okay, si perfecto. quieres yo no hablo perfecto, me parece, me parece justo. Ángel silencia, Ángel silencia el micrófono y Ángel no va a intervenir, soy yo solo pero también perfecto. te digo que por ese mismo argumentario tuyo Manuel eh, el viernes, antes de haber dos personas atacando, tendría que haber otra persona a ver, a, que se puede haber defendido el viernes no en el fue video, así. dices tú exactamente, okay. no fue así entonces vamos a utilizar la misma regla del juego para todo y todo marchará perfectamente, ¿te parece? Eh, sí, pero déjame aclarar algo en YouTube existe algo que se llama Commons un Community o eh, Derechos de la Comunidad. Si yo estoy tomando un video que está en la red para reaccionar, eso es una reacción. Yo estoy opinando sobre ese video. No es como que yo esté atacando directamente a la persona. sino el video bueno. de Shakira, que Shakira hizo esta canción y, y muchas YouTubers reaccionaron y dieron sus opiniones, estarían cometiendo un delito, ¿no cree usted? Ya, pero... Ni, ni yo soy Shakira ni tú eres Piqué, entonces es algo distinto. Es un video que está en las redes sociales. Ya, pero no, yo lo que... Te... A ver, yo lo que quiero es que tengas la información correcta de primera mano para que no vuelva a pasar lo que pasó el viernes, que eh, hubo muchas incoherencias y mucha manipulación de la información. Y como yo no tengo nada que esconder como vicepresidente y código máster, y vosotros tomaste un vídeo mío ...y no disteis la información completa... ...yo lo que quiero es que como sé que tú eres un gran youtuber... ...que tienes 13.000 seguidores... ¿verdad? ...yo soy Roberto Zapata, Lao, ...nacido en España, residente español... ...como yo sé que tú eres un gran youtuber... ...que tienes 13.000 seguidores... ...sé que vas a entender perfectamente lo que te iba a contar... ...y sé que vas a ver la diferencia... ...entre lo que estuviste hablando el otro día... ...y lo que vas a oír hoy... ...porque ni tengo nada que ver con Juan Carlos Reynoso... ...ni tengo nada que ver con Omega... Ni tengo nada que ver con Poncis, ni tengo nada que ver con estafas. Soy una persona que he sido estafado muchas veces, que me salí de la industria porque estaba quemado de tanta mentira y que hasta que no tuve la gran oportunidad, porque hay algo que os viasteis el otro día. Claro que si lo llegáis a decir, ya la hora y cuarto restante no valía para nada. Que nosotros no gastamos capital de nadie. Y ese pequeño detalle... Hace el conjunto de toda la manipulación que hiciste después, que yo okay. creo que falta información. Perfecto. Pero, y termino, y termino, Manuel. Uh -huh. Hay un dicho que se me quedó grabado hace 11 años cuando pensé en la industria que dice que cuando hablas sin saber eres un ignorante. Cuando tienes ya la información pasas a ser estúpido. Y yo creo que tú no eres ni ignorante ni estúpido, por lo cual estoy encantado de estar aquí contigo. A partir de ahí estoy. Si quieres incluso podemos poner tu entrevista de, de hora y cuarto con el pseudo financiero y yo voy cortando es que no es y voy respondiendo él es, él es certificado y le puedo mandar el documento de la certificación c que él tiene ¿certificado dónde? En la, no te puedo decir en esta llamada pero te lo puedo decir en directo porque esta llamada va a salir a público te lo puedo decir en certificado en, en, certificado en el jardín de infancia de su barrio o en una universidad en una universidad y él ah. trabaja en, como economista y te puedo dar ese, el dato tú, del corpo, de donde él trabaja, todo exacto tú sabes que ese señor utilizó manipulada una conversación con Tony Paz que él le llama, dice que su madrecita ha perdido mil dólares en Omega sí, y que no. quiere saber cómo participar de diversos. No, no, pero no la pusiste entera. Y ese señor, cuando le vuelve a llamar a, a Tony, le dice que es un estafador y entonces cuando Tony le responde, uh -huh. es que no es lo mismo poner el trocito que se caga en su puta madre a poner el trozo entero y se ve el motivo porque alguien, de, o sea, sin motivo ninguno, insulto a otra persona, a la otra persona, se defiende de un ataque. Es que, Manuel... Si yo te digo, Manuel... estafador a ti, Roberto, tú te cagas en mi madre. ¿Cómo? Si yo te dijera, estafador a ti, Roberto, tú te cagas en mi madre. No, yo me conecto en un Zoom contigo y te demuestro que lo otro día mentí. ¿Y por qué ese es señor, que señor que no hizo lo mismo? Pues porque ese señor no es Roberto Zapata. Ah, ok. A mí lo que me parece es que eh, estuvo mal por ambos lados, porque si yo te digo a ti, Roberto, eres un estafador, yo te digo por qué y cuáles no, son las cosas. Además, causas? si tú me dices, si tú me dices eres un estafador, ya me encargaré yo que eso lo demuestre en un juzgado. En Colombia, en Estados Unidos o en la, en la región que... De pertenece? hecho, me, me, me enseñó un, un, un mensaje eh, el asesor de que ustedes, por yo haber agarrado ese video, me iban a mandar unos abogados y que mi canal para hoy lunes no iba a existir. Yo no he dicho eso. El que diga eso, que te responda. Yo no voy a perder el tiempo porque tampoco creo que tengo que perder el tiempo en demandarte a ti. Hoy, a lo mejor mañana pienso otra cosa. Yo lo que es... quiero hoy es aclararte porque, te vuelvo a repetir, sé que eres un gran youtuber, sé que tienes tu público y sé que tú realmente lo que con lo que ganas like es hablando mal de compañía sin saber si es verdad o mentira. Ese es tu negocio. Pero yo quiero aclararte porque sé que eres inteligente y sé que vas a entender todo lo que te voy a decir y que incluso vas a ser capaz Incluso, incluso de rectificar algunas de las barbaridades que dijiste y acusaciones que hiciste el otro día sobre mí personalmente y sobre mi negocio. Pero vamos a empezar, por favor, que tengo que coger un vuelo, que tengo mucho trabajo porque la gente está loca con diversos y tengo que atenderlas a todas. Okay. Vamos a empezar. Eh, ¿Preguntas tú o pregunto yo? Mira, podemos hacer dos cosas. O ponemos la entrevista tuya el otro día, que tengo aquí descargada, eh, y vamos haciendo cortes desde la primera barbaridad hasta la última, o si quieres las mismas preguntas que le hiciste el otro día al pseudo financiero, y yo voy a llamarlo, seguir llamándolo pseudo financiero, porque él me llamó mi estafador, por lo cual estoy en mi derecho de yo tener mi opinión de él, como él tiene la mía. O si quieres, las mismas preguntas que le hiciste te las respondió. Número uno. Ah, vamos a eso ver. Lo... Sí. Es que, eh, o sea, están ustedes planeando muchas cosas, mucho si vamos a, a, a ver un video, el, el video que, que subí a mi canal, que está público, esto no va a ser un debate, va a ser una videoreacción pues pregúntame. Un debate, Venga, ¿tú, tú me preguntas, yo te respondo y viceversa. Vale, vale. te pregunto. ¿De dónde has sacado la información tan distorsionada que te dio para hacer una hora y cuarto de video el otro día? Porque hay una cosa que se llama la presunción de inocencia y es a vosotros, a nosotros nos lo habéis dado ya desde el principio que no hay nadie descontento, que no hemos engañado a nadie, que no le hemos robado a nadie. Ya nos estáis poniendo el mismo rasero que una empresa que ya se está demostrando que ha engañado a la gente. ¿De dónde sacáis la información o quién os da esa información tan, tan sesgada y tan mal dada para que vosotros atreváis a publicar un hora y cuarto de, de, de video? Esa es mi pregunta. ¿Tú sabes lo que, el significado de una videoreacción? Una videoreacción. Yo, yo sé el significado de la falta de información y de manipulación. Okay. Ese lo sé. Una videoreacción es... Agarrar un video y yo dar mi opinión, lo que yo pienso. Lo que se dijo en ese video es: con base a nuestra experiencia, con base a lo que hemos visto en otros esquemas, que sigue las mismas reglas de manual que utilizan todos estos esquemas Ponzi, con base a lo que hemos visto, estamos advirtiendo. Encontré estos resultados. Creo que me Pero, ¿cuál es? Discúlpame, Manuel. ¿Cuál es la misma base que utiliza Diverso con respecto a los otros sistemas que han defraudado? ¿Me la puedes explicar, por favor? Exactamente, las ganancias eh, tan grandes que tienen, el hecho de qué? que no están... Ganancias de... tan grandes, ¿Ganancias tan grandes ¿a qué te refieres? ¿Cuánto pagan ¿Al ustedes dinero que... por mes? ¿Al dinero que opera en el broker o a lo que se gana de la red? ¿Cuánto Porque dinero? Yo, yo, no invento... yo no he inventado la industria multinivel. Ahí está desde este Jagger multimillonarios con la industria multinivel. El negocio de Amway es un negocio fraudulento, en... el negocio de Herbalife es un negocio fraudulento, el negocio de Organogol es un negocio fraudulento. Esos tres que mencionaste tienes un producto físico, ¿cuál es su producto físico? Perdona, si te lees si la legislación en, en respecto a marketing multinivel, refiere que es una empresa que utiliza en la distribución un producto físico o servicio, o ¿Cuál es servicio. Mis servicios son 12 meses de trading obteniendo la rentabilidad en el broker según te dé la posibilidad del mercado. Eso no es un servicio, eso es a, eh, administrar el dinero de la gente. Eso no es un servicio. Eso es un servicio, perdona. Un trader da un servicio. Ok, supongamos que sí. No, no, no supongas, sí. Ok, sí. No, no supongas, servicio. sí. ¿Dónde Correcto. están las regulaciones y los certificados que les permiten a ustedes hacer eso? En el broker. ¿Cómo se llama el broker? Tradeview. ¿Me enseñas el certificado? Búscalo tú, y va que has buscado mi información, porque te voy a enseñar yo. Si es que 3 si es uno que no es mío, 3 <ríe> es una empresa externa a diverso, que tú te metes en Google, pones 3 View y ves las regulaciones, los certificados, lo ves todo, es que me está... O sea, tú te dignas a utilizar un vídeo mío para hablar de mi empresa y ahora quiere que yo te dé la información. Coño, búscala como busca mi vídeo. <ríe> claro, Manuel, hay que ser coherente, hermano. Chico, mira, te voy a decir algo. Si tú estás captando dinero de la gente para yo no, estoy captando, broker, yo no estoy captando, yo no estoy captando dinero. ¿En qué que te pagan la gente? ¿En dónde te, paga que donde te patina la neurona? que Entonces, hay en dónde te patina la neurona? Que yo no estoy captando dinero, que yo estoy dando un servicio, que el dinero capta el broker. Ok, mira. Como todos los brokers del mundo. Yo soy una persona nueva, quiero entrar sí. a diverso, quiero comprar sí. una. Eh, ¿Cómo le llaman ustedes? Licencias. Eh, Se llama membresía, con okay. M and B. Membresía. Okay. Quiero, quiero comprar una membresía. ¿De cuánto de cuánto eh, es un, un la membresía intermedia? Ni la más grande ni la más pequeña. La que decida el cliente, la hay desde de no, 49 de dónde, dólares. Okay. Desde 49 dólares hasta 1000 dólares. ¿Hay de 500? Sí. Ok. Yo te digo aquí a ti, Roberto. Quiero la membresía de 500 dólares. Sí. ¿En qué te pago? ¿En dulces? ¿Cómo? ¿Cómo te pago? ¿Con ¿Cómo? dulces, con chocolate. No, no, no, con dinero. Ajá, estás captando dinero, dinero. No, estoy vendiendo un servicio. Mira, si te metes en la red y busca para que alguien te haga trading, hay gente que te cobra desde 500 dólares, 600, 700 hasta 2,000 dependiendo del de valor que se dé la persona como profesional igual que hay un servicio de abogacía igual que hay un servicio que tu amigo entonces tu amigo el pseudo financiero está gastando dinero ¿no? porque como él es asesor financiero de la al final la haya... gente va a invertir y casta, es lo mismo hermano el, el capta que, ¿por qué le queréis es que dar vamos vuelta? a ver. captar dinero es no es algo malo se podría decir yo tengo mi trabajo con mi horario que tengo que cumplir 12 horas. Estoy captando dinero de la empresa que me está pagando. Captar dinero pero es recibir no, dinero. Pero si es que espero es que yo no recibo dinero, es que la inversión la hace la gente en el broker. Yo estoy vendiendo mi servicio, que lo valoro en distintos valores, como se ha pasado toda la vida de Dios desde que la época de Jesucristo se vendían en los mercados. Hasta hoy en día que tú vas a una tienda y le dices a usted, mire usted, yo quiero que usted me corte el pelo. ¿Cuánto vale su servicio? 10 euros. Le cortar el pelo. Adiós, muchas gracias. Yo vendo un servicio. Lo que pasa es que en manera de distribución es a través de una red de mercadeo. ¿Dónde está el problema? Dime una cosa. Si Diverso no capta el dinero para trabajarlo con este broker, ¿por qué? ¿qué hace Diverso? ¿Por qué la gente no va directamente al broker y le da el dinero al broker? ¿De verdad que me estás preguntando eso? ¿Y de verdad que tú tienes 13.000 seguidores, en Manuel? Correcto. Hostias, porque todo el mundo no sabe hacer trading. Todo el mundo no es capaz de, de, de obtener beneficios, ni tiene estrategia, ni tiene la forma de hacerlo. Busca un profesional para sacarle el reglamento a su dinero con la tranquilidad que su dinero está disponible desde el minuto uno. Esa es la diferencia. Que yo ni, ni quiero ni nunca gasto dinero de nadie. La gente tiene la tranquilidad que deposita hoy retira mañana. Es que tú Ese sigues mi repitiendo lo mismo uh -huh. de que no captas dinero y sí estás captando dinero de la gente. Estás no, captando momento, el te, dinero te, de Manuel, la si gente quiere, para si quiere, pasárselo al broker, para pagarle al multitud. Que, no, yo, que, yo no que, no que yo no se lo paso al broker, amigo. ¿Quieres que te lo haga con dibujito? ¿Quieres que lo haga ex, a mi hijo para ex, que lo entienda? ¿Estás haga con ex, dibujito? Explícame. ¿Ya haga con dibujito? <coughs> que explícame. yo no gasto dinero. Que el dinero en jamás está en mis manos. Que yo le vendo una membresía y a partir de ahí la persona se registra en el broker, la membresía que hace su cuenta ¿Cómo? ¿La membresía qué es? Pero que la membresía no se pone a operar, que la membresía la... <coughs> es el pago por el servicio de 12 meses, de 12 meses. De verdad que no entiendes esto? Pero es que tú mismo estás diciendo, o sea, me estás dando la razón. Estás diciendo pues que tú la la razón, si estás diciendo el muchacho. Estás diciendo tú ¿Qué razón tú, te puedo dar? Tú tomas el dinero de la gente hasta ese momento estamos claros. Vamos a ver, Manuel. Cuando tú pones, cuando tú haces estos vídeos para vender camisetas en tu chat, que tienes un, un enlace de merchandising, ¿tú le captas dinero a la gente o le vendes un producto? Le vendo un producto porque la gente. Pues yo no gasto dinero, yo le, vendo, yo le vendo un servicio, hermano. Ok. A ver si nos enteramos. Perfecto. Estás vendiendo un servicio, estás captando dinero por ese servicio que estás obteniendo. Pues tú captas dinero cuando vendes tus camisetas. Estoy captando dinero, correcto. Tú captas dinero al vender tus camisetas. Si vendes es que alguna, tú si tienes vendes alguna. Captas una... dinero. Correcto. Tú tienes un sesgo de que piensas de que captar dinero es algo malo. Captar dinero es recibir dinero. No, no, no. Si yo no pienso que es algo malo. Entonces. Tú eres el que lo dice para convertirlo en malo. No es lo distinto, le estoy convirtiendo no en malo. No que tú lo digas con esa intención. No, yo en no en lo malo. estoy diciendo en malo. Sí, sí, sí. El otro día con el, con el muchachito ese, eh, el pseudo financiero. Esto es otra porquería. Esto es otra estafa. Esto es no sé qué. O tú hablas porquería, dices porquería o otro dice porquería en el buen sentido de la palabra. Yo te estoy haciendo es una que, pregunta es que no y tú puede, estás que yo no transformándole estoy en otra cosa. Y no te lo voy a aceptar. Yo desde no estoy el, dinero. Déjame, déjame hablar. Riverso vende un servicio. Déjame, digno. Déjame, totalmente. Y fíjate si es digno que estamos ya registrándonos en Colombia. Si déjame, yo fuese un gastador de dinero, ¿me podría registrar en Colombia, hermano? Déjame hablar. ¿Me dejas hablar? Sí, pero habla con propiedad. No vuelvas a decir que capto dinero porque yo siempre he huido de la captación de dinero y tú me quieres llevar a tu terreno la gente, para que tu vídeo valga. Pero gente, yo no estoy captando La gente te dinero. paga con cromos. Estás captando cromos. Okay. ¿De, de, de qué a... te paga? ¿Con arepas las camisetas? <risa> me estás dando la razón, entonces. ¿Pero a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar con captar dinero? Si, no. ¿Tú, pues, sabes, tú sabes utilizar el, el castellano. El castellano captar es coger dinero de alguien. Y yo Ajá. estoy vendiendo un servicio. Para ese estoy servicio estoy estás cogiendo servicio dinero de la, de la gente. Me están pagando el servicio con su dinero. Estás captando dinero de la gente. ¿Sí o no? ¿Pero tú qué dices lo de captar? Para después cortar y editar. Y no, decir, no, no, no. Esto, esto va a salir completo. Esto va a salir completo. Esto yo no lo voy a cortar. Pero igual de completo que el audio de Tony. No, va a salir o, todo o completo. Al, al 100%. Eso. No, porque yo, tam yo también lo voy a publicar completo. Es, es, lo digo es, para es, que es, lo sepas para es que el, no se te el cartón. Esa es la idea, claro. ¿Vale? Eso Vamos sí. a ver, ya que tenemos de acuerdo que es captar dinero, que es recibir, captar sí, y cuando administrar... yo voy a la farmacia, Cuando yo voy a la farmacia a comprar pastillas, el farmacéutico capta mi dinero. Si es tal cual, yo capto dinero de la gente porque le vendo un servicio. Correcto. Al igual cuando que cuando yo voy, cuando yo voy a comprarme Pero una Pero me cabeza, dejas hablar, ya tenemos de acuerdo. No, es, eso? es que estoy, estoy concretando para que a la gente, claro. para a la que la gente le quede claro el concepto de tu vocabulario, qué significa captar. Cuando yo voy mi a gafas no. en la óptica, me han captado dinero por esta gafas. No. Estamos de acuerdo. Vamos a seguir, que nos estamos enrocando en una tontería que no tiene okay, sentido. Ok, ¿vale? va vamos a seguir porque tú sigues repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, no, yo lo sigues repitiendo tú, hermano. Cuando tú captas dinero de la gente, dígase una farmacia. Cuando yo vendo mi servicio, adelante. Dígase una farmacia, dígase un supermercado. Y también cuando administras el dinero de la gente... Tú tienes que tener permiso, pagar impuestos y tener una regulación. Si es en Colombia por la superintendencia financiera, ustedes lo tienen. Estamos en el registro de eso, de la superintendencia. Nuestra empresa tiene un mes de vida. Y vuelvo a repetirte, ni yo gasto dinero y no me introduzcas otra cosa. Ni yo administro dinero de nadie. Yo no administro dinero de nadie. Entonces, ¿cómo le pagas Siempre... a la gente? ¿Cómo saben, cuánto Perdón, hay que pagarle? ¿Cómo saben cuánto hay que pagarle a la gente mes a mes? Ese, es, ese dinero que administro es el dinero de diverso, no el de la gente. El de la gente es cuando le llega. Cuando se está administrando es de diverso, cuando ah, le llega es de la gente. Tú no, pero tienes que tener a alguien que sepa cuánto le toca pagarle a, a cada gente. Eso es administrar el dinero. Pero no, no, no, no, no. Es que vuelve, es que de verdad, que yo no sé si tú eh, entiendes el castellano común. Yo administro el dinero de diverso. Y se lo envió a la gente. El de la gente no se lo administra. de la gente se lo gasta como quiere. Yo administro el de diverso. No estamos hablando de ¿Qué? la gente. Estamos hablando de diverso. Diverso. Pero, para saber cuánto le tiene que pagar a la gente. Tiene que administrar el dinero. Decir, ok, este mes subieron estas ganancias. A, a, Luis no, tanto, sí, a Luis le toca pero tanto. A Luis le toca tanto. Pero no es pero no de la gente. El de la gente se lo administran ellos. Yo administro el dinero de diverso. Mi amigo, estás tratando de, de, de modificar todo. Yo no, no estoy hablando tú estás de tratando, que... Tú estás tratando de manipular la información con verbos y palabras que no corresponden. Mira, y yo ante okay. eso, como hoy sí te puedo responder, te estoy respondiendo y corrigiendo para que hagas con propiedad, porque yo soy español, tú okay. hablas español, okay. y entonces okay. hablamos el mismo idioma. Diverso, yo te puedo decir, para captar claro. y administrar el dinero de la gente tiene los registros necesarios. Sí, Rivieso está registrado legalmente en Ciudad de Panamá como negocio digital y puede actuar en todos los países que, que, que, que te permite. Y como Colombia, es es un el país, número de un peculiar... perdona, déjame que termine. Déjame que termine. Como Colombia es un país con las peculiaridades que tiene la Superintendencia y la DIAN, nuestros abogados que están aquí en Colombia están haciendo el registro en Colombia. ¿Me puedes dar Porque el número hay... de registro para buscarlo en Google en este momento? Estoy en Google. También lo, puedes, también, también lo puedes buscar tú. Yo no tengo problema, te tiene un registro, lo buscar. <risa> te, metes en, te metes en el registro de Panamá y pones Diverso FX INC. Dame el número de registro, el número de registro. Yo con eso lo encuentro. Yo no tengo que darte a ti ningún número de registro. Yo no tengo que darte a ti ningún tipo de debate ni información. No. Si vamos a seguir en esas mismas, ¿cómo vamos a llegar a un punto en común? ¿sabes, te lo digo, dame, estás, estás, ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que estás intentando eludirte. Eso es ilusión. Una cosa es evasión y otra cosa es ilusión. Estás tratando de eludir eh, todo el tema que hablaste el otro día porque no te interesa. Estás tratando de eludir como de una manera vergonzosa, el pseudo financiero estuvo cogiendo un ejemplo, que no leíste es el disclaimer que pone abajo, esto es un ejemplo meramente informativo, sino que vosotros hablando de que nosotros estamos garantizando la rentabilidad cosa que es mentira, estás tratando de eludir como te reías del modelo de negocio, que tiene más de 100 años que es el marketing multinivel, creyéndome me, no son mezclando marketing multinivel. Mezcl, somos marketing multinivel totalmente Ustedes son un ponzi. ¿Total? ¿cómo? ¿ustedes son un ponzi? ¿lo estás grabando verdad Ángel? Yo también ahora, estoy sí que, ahora, ahora sí que tengo ya lo que quería. Ahora ya lo tengo, hermano. Me estás acusando de Ponzi, me estás acusando de un delito. Emma, los acuso directamente a usted, Roberto. Sí, ¿verdad? Y tú y, y, me voy a... Me, mira, me voy a a, a... a quedar para mí, me voy a castar para mí, castar para mí, lo que pienso de lo que tú eres. Porque no me merece la pena. Es que yo no estoy Pero hablando de que me da mucha pena, me da mucha pena... Me da mucha pena. Mi, mi negocio no es ningún ponzi. Y ahora sí que lo vas a tener que demostrar un jugado tú. En Costa Rica, en Colombia y donde sea. Donde, como quieras. Y yo no soy ningún fantoche de los que tú sueles hablar. Donde quieras Ahora quieras. sí que lo vas a demostrar. Porque estás atentando contra mi negocio y contra el negocio de muchas personas. Y no te lo voy a permitir. Ya está bien. Ya está <risa> bien. De sinvergüenzas como tú que utilizan una... No, un, una ya está un bien. Perdona está bien. perdona que estoy hablando. Te dejo hablar te perdona todo que lo estoy que hablando. Que sinvergüenzas como... tú un canal, minutos, te Un hablar. canal de YouTube para mierda las cosas, para ganar seguidores. Espero que tus seguidores sean suficientemente inteligentes de darse cuenta que eres un embustero. Y un sinvergüenza como el sinvergüenza que estaba todavía contigo. Y te duela o no, te duela. Diverso es una gran compañía de marketing multinivel que con el trabajo de muchas personas hemos conseguido traer algo fresco a la industria. Y como tú vives de a las empresas, sigue enmierdando las que realmente han engañado a la gente. Pero respeta y por lo menos concede la presunción de inocencia a los que queremos hacer las cosas bien, que venimos quemados y vapuleados por esta industria. Y tú no eres nadie para decir que mi, que mi, que mi negocio es un ponce. Lo vas a demostrar. Y este vídeo va a estar colgado en todas las redes. Y todo el mundo va a saber quién es Manuel y te vas a tener que llegar a vender camisetas, porque vídeos vas a tener muy pocas visitas ya. Te lo dice Roberto Zapata, que se va a encargar de eso desde hoy. Ya está bien. Tú no me puedes acusar a mí sin ninguna prueba de que yo tengo un ponzi. Tú no me puedes acusar a mí sin ninguna prueba de que yo soy un estafador. No hay derecho, no hay derecho que esté a 10.000 kilómetros de su casa intentando levantar una empresa con todo el esfuerzo y con todo el sudor del mundo. Trabajando 15 horas al día para que lleguen unos desarmados como tú, que te pones delante de una cámara y puedes decir lo que te dé la gana. Ya está bien. Y no serás el primer youtuber que tiene que demostrar cosas en la corte que le quitan el canal. No va a ser. Y no voy a parar hasta conseguirlo. Has pinchado en hueso, hermano. Has pinchado en hueso. Y he querido tener una conversación contigo y has querido manipular la información. Pero yo no soy el mongolo que estaba el otro día contigo. Yo soy una persona seria. Y lo vas a tener que demostrar. A partir de ahí, ya tú y yo hemos terminado. Tendrán noticias mías. Ángel, muchas gracias. Por Roberto tomar, Zapato, le di la oportunidad de que hablara. ¿Me deja hablar? No, me has llegado a llamar. Okay, no me dejas hablar. Y su, no te lo voy a pedir. Tu negocio lo tú que hace es a robarle el dinero a la acusación. Tú vas a arrepentirte de la acusación que has hecho. Hoy. Tú te vas a arrepentir. Se lo Hay abogados grabando esto. Y tú ya Todos los abogados has que dicho quieran. lo que yo quería escuchar.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 para pagarle a todos en este esquema Ponzi. Así es como funcionan y han funcionado siempre. Y este señor trata de causar miedo, de hablar con terror, de que estafas, de que te vamos a demandar, de que te vas a arrepentir, porque así es como funcionan esta gente con el miedo, con la, con la persecución. Y así es como tratan de manipular a todos ustedes. Vean que cuando le pedimos el número de registro, de permiso, nunca me lo quiso dar. Sí, Vean que cuando público. le pedimos información, ver, nunca Lama, me la quiso qué público. Cuando le dijimos que ellos estaban captando dinero, se cerraron en eso porque ellos saben que están captando dinero. No me cerraron Entonces, en eso, es que yo no esto quedó Yo no capto dinero, en este, Angelito. Este señor lo que está haciendo es captando dinero de la gente para enriquecerse ilícitamente. eso, eso, eso. Gracias por dejarme tú, hablar así y, como te deja hablar. ¿y tú, estás, así, ¿Y tú qué estás haciendo, Alma de Cántaro? ¿Qué estás haciendo, hijo? Ganando dinero de YouTube. Mentir, mentir, por, mentir por tener like, tú estás captando like. Yo estoy captando dinero sí, de YouTube. Y vendiendo camisetas. Porque, porque, porque las tarjetitas de crédito que venden no valen ni para estar escondidas. Entonces, no te crédito, el PAN por otro lado, que es muy, es muy es muy lícito, pero sin mentir. ¿De qué estás hablando? Sin mentir. Sin mentir. Sí, sí, las tarjetas de crédito que vendes tú con el, con el pseudo financiero del otro día. Es que yo también A tengo información igual que tú. Pasa que la mía es real y la tuya es sesgada. <risa> ese señor ya me no encanta, sabe ni qué me encanta. Me encanta. A mí me, lo que me, me encanta, encanta es que ese señor. Yo sabía. Habla Oye, tú has hablado, ¿puedo hablar? ¿Puedo patraña. hablar? Te dejé hablar ¿Puedo durante hablar? cinco minutos. Empezaste a las 9 y 11 y son las 9 y 15. Bueno, cuatro minutos. Si tú Pero quieres, si, habla si, tú, todo lo que quieras. Te has hecho un speech, no, lo único que digo que mira, número uno, diverso, no canta. Déjame ir, de ir a tragué di mientras diverso tanto, sigue hablando todo lo que quiera. Digo, eh, Ángel, yo me salgo ya de aquí porque este tío un sinvergüenza. ¿Vale? Hablamos, pásame la grabación ahora, por favor. Chao.